Un comunero mapuche fue asesinado mientras estaba reivindicando terrenos en Villarrica. Antecedentes preliminares indican que habría tenido un enfrentamiento con el dueño del predio quien le habría disparado. Ignacio Beltrán tiene más detalles. Buenas tardes. Hola Natacha, buenas tardes, claro, y noticias lamentables nuevamente aquí en la región de la Araucanía, por eso estamos acá en el hospital de Villarrica, el lugar donde llegó este comunero mapuche, identificado como el hoy Alarcón eh, Mantepalés, eh, que de la localidad de Licanray, al menos en, en un sector rural entre Licanray y Villarrica, que esta mañana habría recibido... Un eh, disparo por parte del de dueño del predio, lugar donde junto a otros comuneros mapuche, esta persona, el fallecido, se encontraba reivindicando tierras. Es al menos es el testimonio que nos entregan familiares de este comunero mapuche. Eh, ahora sin instante, aquí en el hospital eh, de Villarrica habrían sido seis personas que llegaron a reivindicar un territorio. Ellos eh, dicen que es una recuperación de tierras eh, ancestrales, llegaron hasta ese lugar y el dueño del de predio, al verse enfrentado a estas personas, eh, sacó un arma de fuego y le disparó ...en el sector del Pecho a este comunero mapuche. Pero pasemos a revisar eh, eh, declaraciones por parte de los familiares de esta persona fallecida... ...un hombre de 33 años aquí en la comuna de Villarrica... ...hecho acontecido durante esta mañana en un predio del de, eh, sector de Licanray... ...o al menos camino a Licanray. Escuchemos las palabras del hermano de la persona fallecida. El día de hoy... Lamentablemente falleció mi hermano por cosas que el gobierno no se está haciendo cargo de los problemas que están ocurriendo aquí en la zona. Villarrica no es una zona conflictiva, Villarrica no es una zona conflictiva, nosotros somos mapuche y no somos terroristas. Nosotros andábamos sin armamento, hoy día mataron a mi hermano, le pusieron una pistola en el pecho y le dispararon en el corazón. Sí, duro testimonio estamos escuchando, esta es una noticia, me imagino que también hay una investigación en curso, ¿no es así? Claro, una, una noticia en pleno desarrollo. De hecho, aún se mantienen los familiares eh, de esta persona fallecida aquí en el hospital de Villarrica, donde se está a la espera también del de servicio médico eh, legal. Hay una. Investigación en este minuto por parte de eh, carabineros que eh, realizó también la detención de esta persona, del dueño del predio durante la mañana. También hubo recuperación del armamento empleado en contra de este comunero mapuche. De hecho, estamos, eh, aquí le vamos a mostrar.. Eh... Frente al hospital también se encuentra la comisaría de Villarrica, la séptima comisaría de Villarrica, uh -huh. donde se encuentra detenida esta persona y en ese lugar también se encuentra el armamento que fue decomisado durante esta mañana por el OS9 de Carabineros, que precisamente se encuentra trabajando en ese lugar. Hubo declaraciones también de parte de otros integrantes de las comunidades mapuche de este sector que nos eh, dicen, ellos iban por... Un tema de demanda de tierras eh, a explicarle, a comunicarle a estas personas que pretendían esas tierras recuperarlas por parte de algunas eh, comunidades y fue en ese acto donde eh, esta persona, el dueño del predio según los antecedentes que hemos recabado hasta el momento, eh, habría eh, sacado un arma de fuego y le habría disparado a esta persona. Escuchemos las palabras de Uramachi que llegó también aquí al hospital de Villarrica a contarnos la versión de las comunidades mapuche del lugar. Y hoy día me han quitado una fuerza muy importante para mí como machi. Hoy día yo voy a hacer justicia. Vamos a mover lo que haya que mover para que mi lamien, mi cona, haya justicia. Esto, todo esto está pasando por la recuperación de tierra, por recuperar lo que siempre fue de nosotros como mapuche. Uh -huh. Eh, ¿Cuáles son los detalles que se manejan a esta hora, Ignacio, del tema del contexto en que sucede esto? Estamos viendo, o lo que tú nos mencionas finalmente, es que hubo un grupo de cerca de seis personas, no sé si son familiares o no, que estaban en un terreno privado, por lo que entiendo. ¿Cuál es el contexto o cuál es la situación o los detalles que se manejan? Hay que hacer un poco de historia porque el día 11 de mayo ya hubo una comunicación por parte de estas comunidades indígenas al dueño de este predio en eh, recuperar. Ellos dicen, hablan de la palabra de recuperación de tierras ancestrales. Durante ese tiempo se pidió también por parte del dueño del predio eh, la ayuda, la colaboración de carabineros en alguna medida de protección. Esto se estaba cumpliendo con rondas periódicas en este lugar. Hoy en la mañana hubo un nuevo hecho de reivindicación de tierra, ingresaron estos comuneros a este predio y en ese con contexto se da eh, la muerte de este comunero mapuche quien eh, habría recibido un disparo por parte del dueño del de predio eh, ...durante esta mañana, esto es a unos 30 kilómetros de eh, la ciudad eh, de Villarrica... Eh, ...en un sector rural, lo decimos, en el camino que va entre Licanray y eh, Villarrica... ...de hecho eh, está trabajando precisamente carabineros en el lugar... Eh, ...recopilando todos los antecedentes para ponerlos también en manos del de Ministerio Público... ...lo cierto es que un, lamentablemente una vez más eh, fallece una persona... Eh, lo dicen los familiares, esto es en contexto también de la reivindicación de tierras que se está llevando aquí en la macro sur, Natacha. Eh, Ignacio, eh, también eh, sabes finalmente, tú nos cuentas el tema de un contexto ¿no? que también es sumamente relevante, lamentablemente hay una persona fallecida, pero también se da en este tema de la recuperación de tierras. Ahora, ¿han habido declaraciones de esta persona detenida? ¿Hay algún antecedente sobre ello? No, no hay antecedentes, estamos a la espera nosotros, tanto de la voz oficial de carabineros respecto al parte policial, también si es que algún familiar o algún representante, ya sea el abogado de la persona detenida, va a entregar la versión de ellos. Lo cierto es que nos reconocen esta comunidad mapuche que hoy día ingresaron a ese terreno, en lo que ellos llamaban un acto pacífico de comunicación respecto a la recuperación de estas tierras, y en ese contexto... Eh, se, se, se funda un arma de fuego y se dispara contra este comunero mapuche que fue llevado hasta aquí, está el hospital eh, de la ciudad de Villarrica. Los médicos hicieron los esfuerzos, pero ya esta persona estaba fallecida, un hombre de 33 años. Bueno, Natasha. sí, noticia en desarrollo. Vamos a retomar el contacto en cualquier momento de ser necesario. Ignacio Beltrán, muchísimas gracias por esta información. Buenas tardes. Muy buenas tardes.